Guerra los asesinará, cada uno sufrirá el dolor que no me he dejado descansar en paz. Ya, el día de su este muerte llegará, no pagará. Trato de que la guerra los asesinará, la consecuencia sufrirá y todo lo que se trae a su camino los voy a matar. Ya,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 El dios de la guerra los asesinará Las consecuencias sufrirán y todo lo que se atraviese en mi camino los voy a matar Retúmbalo, limpo importa, no queda tiempo Tu alma se la lleva El viento sangre verá por el pavimento, camino sangriento, pisa espada Atrapasando tu cuerpo Voy a hacer sentimientos, no te sé quejando a modo violento Todos los días si quieren matarme, no, por no los he mandado al cementerio He bajar el infierno, volar las nubes y todo, estuve como fuego interno El fantasma de espada, el asesino de crono, todo el mundo, nunca los abandono Gracias, a Ares, soy el yo de todos, se usa parte de mi trono que puedo cuando yo soy titán esquimera, miles de esqueletos, ninguno me frena. Soy un simple mortal, no quiero vida eterna, solo busco sangre para mí para que mis manos se encadena. Prometí vengar a mi familia que asesiné porque estaba cegado de furia me vine engañado. Pero las pesadillas no dejan dormir. Cada mañana me pregunto por qué. Por más que he suplicado a los dioses que me borren estos atarroderos recuerdos que siempre me han atormentado. Pero solamente he vivido engañado Ya el día de su muerte llegará, lo pagará.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 Sufrirán y todos los que se atraviesen en mi camino los voy a matar. Uno por uno los he matado. Varias en el infierno no los he visitado. Los dicen me he asesinado, pero la muerte me dice que en mi momento no he llegado. Voy por el infierno asesino A después, para cielo lo asesinará mi padre. En camino luchado. Tiene tres veces. Comprobé mi odio. dan ocasiones porque no estaba de mi pan. No estaba con lo pero todos murieron uno por uno. flotita el lo duro. La única que en el infierno no ha visitado. Mi nombre es Cretos, el Espartano. Que solo busque llenarse de sangre las manos No se puede cobrar venganza por mi hija, por mi esposa. En el camino habrá matanza. En el fuego del infierno, sus cuerpos te azarán. Quieren Matarme con magia divina y magia maldita, pero no lo lograrán He dominado el cielo el infierno, miles de esqueletos están muertos No soy soldado del invierno, pero el juicio final está sometido Nadie puede acabar conmigo, Toro, imagínate lo que puedo hacer Tu querido hace barter, tú solo no lo podrás proteger perdona que tu hermano lo maté Ya el día de su muerte llegará, lo pagarán Kratos, el dios de la guerra, los asesinará Cada uno sufrirá el dolor que no me he dejado descansar en paz